就所以 que te estoy necesitando, el nene se despertó, el nene se despertó, el nene se despertó. Y acurrúcalo, y acurrúcalo, y acurrúcalo, aire, y acurrúcalo, acurrúcalo, acurrúcalo, a la nena delante, oye lo que voy a decir. Cuando el nene se despierte Tú lo tienes que dormir Y traile la leche fría Nene, se despertó María A ah, tu rúgalo Oye lo que te voy a decir Cuando el nene te despierte Tú lo no tienes que dormir Yo soy el papi. Y to la mami. Ayer te vi. Ay, mi querida Mi amor, mi vida Y en este bar Yo te espero Y sin quererlo Te venero Llevo tres días Seguido Y aún no he dado contigo Mi amor Mi amor Y este licor me consume. Quiero llorar tu partida y un cigarrillo y una mujer fingida. Ninguno borran de mí esta cruel despedida. Desilusión. Siento yo, qué desilusión Siento yo, qué desilusión Siento yo Yo soy el papi y tú la mami este licor me consume Quiero llorar su partida y un cigarrillo y una mujer finquita Ninguno borran de mí esta cruel despedida Desilusión siento yo que desespero Siento yo que desilusión, siento yo que desilusión, siento yo desilusión. Y ese licor me consume, quiero llorar. Ninguno borran de mí esta cruel despedida. ¡Qué desilusión! ¡Siento yo! ¡Qué desilusión! ¡Siento yo! ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión!